Hola amigos de Cancún en el Contrapunto Noticias? Estamos en el Parque de las palabras aquí en Benito Juárez Donde está sucediendo, estamos siendo testigos de algo Que ya debió haber pasado hace mucho tiempo, Claudio. Así es, bueno, están retirando, están haciendo, este, quitando los, los, los, los teléfonos que ya están obsoletos La tecnología, perdón, ha llegado ya ha modificado la forma de comunicación de los seres humanos. Así es, Sergio, ya todos tenemos un teléfono en la mano, o sea, muy pro no tan pro, pero bueno, ya todos nos comunicamos por medio de un celular, ¿no? ¿Y, claro. real, ¿y realmente solo en la ciudad? Claro, sí. y es un peligro, como en ese caso de que, bueno, ya está a punto casi de caerse, independientemente que ya lo están tirando, ¿no? Pero sí, sí estaba como de lado. ¿Van a retirar este tipo de teléfonos que son eh, privados? Pero yo también creo que también Telmex debería hacer lo mismo. Sí, claro, hay muchísimos en la ciudad que realmente ya no sirven, están vandalizados incluso. Este, y ya nadie se comunica por este por ese medio de... de, de ¿Y de sabes qué la parecer? Tal... Se vuelve como nido de, de zancudos, ¿no? Sí, claro, Aquí se vemos alberga que... de todo. Aquí vemos cómo está siendo retirado ese teléfono que se ubica en el parque de las palapas totalmente inservible y que es digno de aplaudir esta acción, ¿eh? eh por supuesto, qué bueno que el ayuntamiento está tomando esas medidas. ¿Cuántos van a retirar? ¿Cuántos, te, ¿Cuántos teléfonos van a retirar en la ciudad? En toda la ciudad. ¿Más o menos cuántos? No tengo que... Eh, no tienen el una, dato. Una, los que encontremos. Estos teléfonos ya cumplieron su cometido, amigo. Ya la tecnología nos alcanzó. Así es. Gracias. Pues bien, amigos de Cancún Channel, y Contrapunto Noticias, estamos siendo testigos de un teléfono que en su momento fue superutilizado. Uy, hacia cola. La gente nos tocó hacer en algún momento cola, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó el huracán Wilma? ¿Y los teléfonos había filas de gente esperando su turno para hablar y comunicarse con su familia? Sí, claro, no estaba el, el celular en aquel entonces, ¿no? Y aunque hubiera uno que otro celular, este, no había el de eléctrica, ¿no? Y esos teléfonos en su momento no sirvieron mucho. Por lo pronto nos dicen aquí nuestros compañeros o amigos del ayuntamiento que van a retirar solamente los teléfonos que son privados, privados o sea, sí. que son gente particular que obtuvo la concesión para instalar este tipo de teléfonos creo que en pues, su momento yo creo que también Telmex va a hacer lo mismo, ¿no? Aquí vemos que desarrollo urbano del ayuntamiento está llevando ese armatoste ya inservible y solamente queda la base, queda la base, la huella de lo que, alguna vez, de lo bueno, que algún día fue en su, en su momento. Y ojalá Telmex también haga lo propio. Claro que sí, pues ya nadie utiliza, como bien digo, el, estos, estos aparatos para comunicarse y a todos bien o mal tienen un teléfono que que nos acortó la distancia, ¿no? Ya no necesitamos ni siquiera salir a la calle para poder hablar por teléfono. Exactamente. Pues amigos de Cancún en Contrapunto Noticias, Cietumal TV, reportó... Claudio Espinosa. Y Sergio Masté. Nos vemos hasta una próxima entrega. Hasta luego, bye.